La respuesta de Alfredo Casero a C5N. El actor lanzó un fuerte comentario tras aparecer en el canal y generar polémica. Mira lo que dijo. La sorpresiva aparición de Alfredo Casero en la pantalla de C5N generó mucha polémica debido a que su burlón paso de comedia coincidió con la mala noticia de los despidos y cierres de comercios que azotan al país. Tras haber tenido mucha repercusión. El humorista disparó con la acidez que lo caracteriza desde su cuenta de Twitter, y redobló la apuesta con un comentario muy picante. Che. No es que les hubiera mostrado la chota. No se enojen C5N. Un besito. Sin dudas, el actor oficialista tiene entre ceja y ceja al canal opositor, y parecería que no le gustó que lo pongan en el centro de las críticas por las inesperadas muecas en el móvil. Alfredo Casero salió en C5N y se rió de ellos al aire. El actor oficialista apareció en el canal opositor en medio de una nota por despidos. Mira el video y las repercusiones. Un hecho inesperado llamó la atención de las redes sociales y los televidentes. Alfredo Casero, ferviente defensor de Cambiemos, salió al aire en C5N, canal opositor a Mauricio Macri, y se rió al aire de ellos. Durante una nota a Camilo Alan, miembro de la Federación de Comercios de Buenos Aires y donde se hablaba de la situación del país y la gestión de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, El actor pasó por atrás del comerciante, y fiel a su estilo, le realizó gestos burlones a la cámara. Sin embargo, muchos usuarios de las redes fueron bastante críticos con Casero. Debido a que su paso de comedia coincidió con la triste noticia del cierre de más de 2.500 comercios en enero, despidos y una fuerte caída del consumo. La respuesta de Alfredo Casero a C5N.